Eligió ser mi amiga siempre. Ella eligió protegerme siempre. Ella eligió ser mi amor siempre. Ella fue mi esposa siempre. ¿Cómo la voy a respetar siempre? Si ella fue el amor de mi vida siempre. Si ella es la que me invita en el silencio siempre, a que encuentre otro amor para siempre. Mi sonrisa aún está en mi cara, siempre, y es solamente gracias a ella, siempre, ella siempre se quedó conmigo, siempre, en medio de cada guerra que nos llegó, siempre. Ella eligió ser mi amiga siempre Ella eligió protegerme siempre Ella eligió ser mi amor siempre Ella fue mi esposa siempre Me sonrojo al recordarla a mi lado siempre Con aquellos ojos azules de cielo siempre Con su fuerza de mujer brava siempre, con un amor que perdurará por siempre, supo hacerme feliz siempre, fue la gelatina más dulce de mi vida siempre, fue en todo momento mi heroína siempre, se marchó pero estará conmigo siempre.